Entonces, todos y todas muy, muy bienvenidos a este espacio. Su espacio para relajarse, concentrarse y además muy importante es recargarse de paz. Entonces, es un respiro para la semana. Entonces, sí. gracias por dejar sus comentarios y qué bueno que sea la comunidad de los lunes ya, que siempre están aquí con nosotros y nosotras. Entonces, primero vamos a estirar un poquito el cuello. Ya son seis meses del 2021 que llevamos aquí en estos hombros. Así que vamos a relajar un poquito. mover un poquito sus hombros, su cuello. Así como para ir liberando tensiones físicamente y ahorita nos vamos por el corazón y la mente. Listos, listas. Ahora sí, entonces voy a poner el punto focal de atención. Me gusta mucho meditar con esto. Entonces, en este punto, ahora, voy a tranquilamente dejar que mis ojos reposen y concentrarme en estar aquí, ahora, donde está mi cuerpo, Aquí estoy yo, el alma. Inhalando profundamente. Abrazo todo lo que sucedió hoy. Aceptando. Acomodando. Y en este segundo, al exhalar, liberarme soltar todo eso que ya no es necesario llevar inhalo aprecio acepto y exhalo poniendo un punto final a lo que ya no necesito pensar sentir Inhalando, sintiendo amor y respeto, y exhalando, me relajo, me conecto, aquí, hoy, ahora, regreso, a sentir que en este segundo ya no necesito cargar con todo lo que sea que pasó hoy. Las cosas suceden a su tiempo justo cuando es requerido que sucedan y yo el viajero de esta vida. No necesito llevar tanto equipaje conmigo. Tantos recuerdos, emociones tan diversas dispersan mi energía y mi atención. Y esto me hace cansarme agotarme y sentir el peso del mundo y los años en mis hombros. Así, en este sencillo ejercicio, inhalo, recargándome de todo lo que necesito ajustar. Y exhalo, soltando todo lo que me hizo sufrir, todas las tensiones y el estrés. Inhalo grande, doy cabida a lo que sea que la vida trajo. Y al exhalar, lo dejo en el camino yo tengo que seguir fluyendo en los rieles de la vida y lo que sea que no es importante ahora lo que ya pasó su tiempo pertenece a escenas del pasado no del presente Así. Pues desde el corazón, las suelto, las libero y ya no las llevo en mi corazón. Esa carga poco a poco se va haciendo liviana. Y voy quedando cada vez más y más tranquila, tranquilo, en este segundo. Tantas preocupaciones se liberan. Tantos pensamientos sobre las mismas cosas se termina Hoy, ahora, soy un punto de luz, de paz, de tranquilidad. el fluir del tiempo no se detiene y al soltar del corazón ese equipaje innecesario que en realidad eran solo cargas del pasado en este segundo del presente Vuelvo a sentirme bien, sentir esa tranquilidad natural de mi ser. Volviendo a latir desde el corazón Ese ritmo dulce, sereno, con tal claridad que la paz se va volviendo a despertar. el alma, hoy despertando, volviendo a sentir lo que realmente soy. Al igual que ese punto de energía frente a mí. Yo. Esta conciencia espiritual que soy. Esta energía invisible a los ojos físicos. Pero muy perceptible por mi mente y mi corazón. Yo, el alma, aquí dentro, en este espacio seguro y tranquilo, en este lugar confortable. Diana, tranquila me doy el espacio para sentir paz observando mi mente concentrándose cada vez más profundo en ese punto de energía sutil que soy radiante vivo eterno yo en mi identidad espiritual. Soy capaz de ir más profundo. En esta agradable sensación. De estar. Donde tengo que estar. En paz. Como si fuera una estrella en el firmamento. Que su luz refleja la paz, la alegría, la sabiduría que hay en mí. Yo el alma, siento tal claridad en mi propio corazón, puedo escucharme realmente a mí, pues el ruido de tantas ideas, opiniones y situaciones. Aquí dentro está totalmente apaciguado. Hay el más agradable silencio, burbujeante, del bienestar Escucho mi corazón Más allá del miedo y la angustia Escucho al alma Sedienta por la paz Sedienta por liberarme de todos esos pensamientos que me habían hecho sufrir. Yo el alma. Vuelvo a sentarme. En ese trono. De ser soberana. De mí misma. De mí mismo. Yo soy quien decide cómo pensar cómo sentirme pues esta es mi mente y mi corazón que son parte esencial del alma que soy yo y escucharles su susurro promesa de estar bien porque necesita de esta paz y aquí también yo el alma en esta experiencia sutil profunda en este silencio del alma, persino, la dulce presencia del ser supremo, del sol radiante de paz, Sentir como yo, el alma, pertenezco a ese Padre Supremo, a ese Sol de Amor, y yo una estrella que me recargo con su luz. Sentir que soy digna, digna de su amor que la naturaleza original de mi ser es simplemente amor amar y ser amado con este amor profundo y puro que tanto busque en otros y en este segundo, este Sol Supremo, Dios, Shiva, Allah, está frente a mí, tan cercano, y me recibe. Con su paz infinita, y me atrae así como una polilla es atraída hacia la luz. Percibo esa paz tan linda, profunda, hermosa. Y el alma de forma inmediata se acerca al sol de paz. Su paz infinita, suprema. Como una luz intensa, fuego radiante de paz. Inunda completamente mi ser. Soy la polilla que se entrega a la llama y se vuelve paz. No solo doy vueltas a su alrededor sino que me zambullo en esa luz de paz. Y aquí dentro me transformo. Su paz tan intensa. Absoluta. Completa. poblando mi mente esa energía tan tranquila cada pensamiento que genera esta mente maravillosa está llena de esa luz y ese color de paz del sol de paz Supremo Todo en este instante es profundamente paz, cada latido, cada pensamiento se me llena completamente con esa paz intensa de mi Padre Supremo del sol radiante de paz. La fragancia misma de la paz Va entrando en mi ser y me recarga de ese aroma tan dulce y especial. Todo lo que siento y experimento es la paz suprema. En la llama, en esta luz intensa, es como si todo el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiera el Ser Supremo y yo, en esta conexión eterna. Dulce, pacífica, amorosa, todo lo que el alma necesita, todo lo que busqué por tanto tiempo, está aquí conmigo ahora esta paz apacigua mi corazón llena el alma de lo que tanto quería sentir y esta luz intensa me acepta, me conoce, me limpia, me nutre y me sana. El alma se transforma en la intensidad de esta paz. borrando el rastro del sufrimiento llenando cada rincón del alma con ese amor puro esa paz natural e intensa con todo lo que el alma necesita. Tan profundo. Tanta paz. Que no se puede quedar solo aquí. Esta luz intensa me hace irradiar y brillar al alma, aún más yo con esa paz tan especial desbordo esta energía tranquila y el sol de paz me ayuda a entender mi papel a escuchar lo que sea que sucede en la vida en el mundo con este corazón puro a escucharlo desde el alma. Yo no solo vine a cumplir trabajo y dormir yo el alma soy una entidad de paz, es Espíritu de paz, este sol radiante me hace su ayudante en este mundo para traer paz a quienes tanto la necesitan, sentir, desde lo profundo de mi corazón. Mi propio papel en este planeta. Las cosas que hago, que digo, que pienso, tienen un impacto. No solo para mí, sino para todos los seres con quienes convivo. Este enorme ecosistema del mundo, ¿no? con todos sus seres vivos y todos los elementos de la tierra. Todo recibe de lo que yo aporto al mundo. Hoy, ahora, tomo esta promesa de paz. Despertar, permanecer consciente. De ser alma de paz. De ser una estrella radiante. Que refleja la paz del ser supremo. En los corazones de tantas almas. Que les falta paz. Dejar que este brillo natural del alma se refleje en los ojos de las almas, que las haga volver a sentir en su propio corazón esa cercanía con la fuente, esa dignidad del alma ser Hijo del Ser Supremo. El derecho de volver a ser paz. Con este profundo deseo de bienestar. este amor puro. Poco a poco voy a regresar a sentirme aquí, ahora, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Con Shanti. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Y para terminar, vamos a ver qué nos sale hoy de nuestro librito mágico de los lunes, compañera de Dios. También está a la venta por si quieren tenerlo. muy. Ah, bueno, y está en línea también. Entonces, si quedan ahí. Salió. Conexión con Dios. La conexión con Dios es automática para aquellos que tienen fe. Y por fe me refiero a fe en la vida. Como dice el lema, todo lo que ha sucedido es bueno y todo lo que va a suceder es aún mejor. Para hacer crecer tu fe, despréndete de tu arrogancia y limpia tu intelecto, no permitas que nadie te influya, escucha a Dios con la conciencia de ser su hijo y no escuches de forma descuidada, escucha con atención, con amor y entrega, luego cuando pienses o hables contigo mismo, contigo misma, ten en cuenta lo que Dios ha dicho.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 Entonces las situaciones vienen, pero ya conozco la paz y puedo reaccionar de forma tranquila, armoniosa, esa es la, la meta.